Tápate, tápate, Nadie va a retratarte Nadie es nadie en la cárcel Voy de espaldas por el corredor está detrás lo que temo, no delante Estar detrás de mi anhelo de escaparme Estás huyendo de ti, dando vueltas Como un cobarde, como un cobarde Y yo llegando tarde a un combate Que es poco probable que gane pero me hace sentir a alguien Sale humo de la carne se ve que no te encontré me perdí yendo a buscarte me olvidé pedirle a Dios que te cuide que te cuide sale sangre de la tela que cosí para tu piel me perdí yendo a buscarte me olvidé pedirle a Dios que me guíe que me guíe Sale humo de la carne que no te encontré Me perdí yendo a buscarte Me olvidé pedirle a Dios Que te cuide